Que festejos carga pasa domingo y San Juan Nisgapi. Niveles de contaminación hasta un Yapacuspa Canman Casga. Maipipasasga Limitenta. Organización Mundial de la Salud Necta. Red Monitoreo de Calidad del Aire Camachera. Que Yapacuspa carga 62.2%. Hasta un pasa Guatauan El nivel de contaminación fue evidente para el día de hoy a comparación de la gestión 2018. Analizando nosotros el tipo de contaminante que es el material particulado. Tres de nuestras estaciones, de las cuatro, han superado los límites permisibles y han incrementado el porcentaje a comparación de la gestión 2018. Ginata, Intendencia Municipal de Comisarga, 100 kilos de juegos pirotécnicos, Nisgata, Maipi, Carrancu, Comercializaz, Merca, y Cochabamba, tapi No hemos tenido un incremento de venta de juegos pirotécnicos hasta el día de ayer. A partir de las 5 de la tarde, el sector del comerciantado ha empezado a sacar justamente artículos en lo que se refiere al tema de juegos pirotécnicos. Hemos tratado de llegar a todos los puntos al mismo tiempo para hacer los operativos porque es un clan familiar o de familias pequeñas por acá, por allá que se disipan. Hemos realizado los, los controles eh, no solamente en los centros de abastecimiento, sino en vías públicas. Recomendar Gancus, Una Masista, Pichus, Cancus, Riesgo, Necta, Mana, Canankupa, Callespi, Maipi, Asawan, Cancú, y Contaminación, Necta. Dirigente cocalero Leonardo Lousa Cay Trópico Cochabamba Manta, Mañarga Institucionista, Zuanancupa Investigación, Chay hechos registracorga, Haga Yungas Nisrapi profundamente lamentar y solidarizarme con toda la familia que sufre en este momento. Por supuesto, también pedirlo una profunda investigación, una investigación oportuna y rápida, adecuada por parte de las instancias correspondientes y sancionarle a los autores materiales e intelectuales de este hecho tan lamentable que no puede ocurrir en la familia cocalera ni del trópico, peor todavía de Yungas de la Paz. de representantes de derechos humanos nectas, Sinchi y Akisaskanku, Aparentemente, aparte de la, de la utilización de un arma blanca, habría arma de fuego. Ojalá que las investigaciones de los forenses nos digan verdaderamente cuál ha sido la causa de la muerte de ese dirigente de, de Yungas. Estamos preocupados por lo que está ocurriendo en Yungas y creo que es un caso que se la tiene que... Eh, corregir de la mejor forma posible. Unidad Pi y de divisiones internas De manera muy responsable, humilde y respetuosa a los hermanos dirigentes de ADEPCOCA, llamarlo a la paciencia, a la tranquilidad, al respeto, a los derechos humanos, a la unidad entre los productores de la hoja de coca y que no prime ningún interés económico ni político en el sector.